Hola, soy Juanma Tomás de Sátiva y querría preguntaros por qué debo aplicar Prevan Plus en el cultivo de los cítricos. Prevan Plus representa una solución válida para combatir los fenómenos de resistencia hacia las moléculas de síntesis en insecticidas, acaricidas y fungicidas. No tiene plazo de seguridad, por lo que nos permite realizar aplicaciones cercanas a cosecha. Está exento de LMR por lo que se puede incorporar en estrategias y programas en tratamientos en cultivos convencionales, ecológico o de producción residuo cero. Está registrado en Agricultura Ecológica y Biodinámica y es ideal para incluir en programas de producción integrada. Posee un notable poder secante sobre las melazas producidas por plagas como la mosca blanca. Tú decides ascensa, porque eres imparable.